Bueno, vamos a comprar en el Merlin un par de cositas para el 4x4 y para arreglar las hartos que le entra un poco de agua, lijarla y tal y ya dejarlo preparado para ponerle el mueble de atrás. Bueno, lo primero que vamos a coger es la pintura, que es lo primero que vemos, pintura blanca para las hartos, para después de lijar. Una pintura cualquiera, no va a coger ni de coche porque encima va no, a ir una alfombra. ser me de metal, no? Para metal. ¿Sí? ¿Listos? Blanco A ves? Pues eso, ese, no. sí, listo Ok, es satinado Ponlo ahí ¿Una? Sí. ¿Es suficiente? Sí, porque es solo para... Es simplemente para... Para los ósidos y eso A ver que si sí se vea bueno, el Bueno, los siguientes ya son los tornillos Vamos a coger... Cogemos de cuatro, ¿no? Esto es de 4, por 16, para madera. Bueno, el siguiente pasillo nos vamos a llevar un juego de llaves de vaso. Y Tito la pinta que va a ser este. Que es el más económico. Y, y ahora vamos a por un agrapador Económica. para la muchaca. y dos lijas para todo. Lo siguiente: una pala. Esto es por si nos quedamos atascados por ahí. Que le gustan los fosfitos a ella, hombre Ahora vamos a comprar algo que acabamos de ver que nos gustó Y lo vamos a usar provisionalmente Aunque posibilidad de, definitivamente como colchón ¿Ah? <ríe> Bueno, volvemos al Leero y Merlin Que en el otro que estábamos de los barrios No había un par de cosas que estamos buscando Así que venimos al de aquí de Puerto Real Venimos a, por plástico a granel tanto para forrar el fondo para proteger de la humedad de la de la caja del arranje como para encima de la madera para la base bueno cogimos bisagra eh, pegamento parecido a cicafle más tornillos una manilla un serrucho 20.000 mil cosas más ya me verán cuando Cuando me ponga ello, ¿vale? Pues listo todo Nos salió en total 164.49 Y ahora Nos vamos Vamos a dejar el Forranger para colocar las harto que cuando la compramos venía mmm, con problemas, estaba mal colocada. Y vamos a dejarlo aquí en la Ford. A que nos la pongan bien, la impermeabilicen y nos la dejen a punto para poder carcerizarla Bueno, vamos a ir a por las Forranger que ya, que ya tienen listas y a ver cómo quedó. Ahora mandamos, hacemos un par de tomas por, por dentro. Y a ver qué tal. Hoy el día no está muy allá. Por eso vamos con capucha. Nos ya llegamos a automotor Fadrica, aquí en San Fernando. Y nos pusieron antigravilla. Un hilo de pegamento de luna. Y nos abrieron agujeros nuevos. Y está hermetizado, vamos. Perfecto. Nos aislaron también los tornillos que había arriba y ya como está no, no entra nada, nada, nada, nada de agua ni de humedad Ahora cuadran los bordes al principio cuando lo compramos los bordes no cuadraban porque estaba eh, Dobla las harto y ahora, ahora cuadra y el, el desviador de agua pues hace su función y cae fuera no cae dentro como antes así que muy muy contento con el trabajo de automotor fabrica aquí y nos salió a muy buen precio a 600 así que nada más que añadir quitarla, ponerla abrir agujeros nuevos antigravilla aislamiento Recolocar la luna, agujeros en la luna. Así que muy contento con el trabajo. Ahora nos vamos a poner con el mueble. Eh, le vamos a dejar el proceso de cómo lo hicimos. Y ya al final, pues resumo un poco todo: todo lo que es el trabajo que vino siendo desde las hartos hasta la finalización del mueble. ¿Estás grabando? No, no estaba grabando. Repasa los vídeos a ver. A lo mejor grabó, pero no... Bueno, aquí está todo ya. Un mueble de madera. Muy sencillo de hacer. Tres tablas. De 1,37 por 0,45. Nos sobraron tablas ahí debajo para hacer los cajones más adelante. Pero bueno, eso es lo de menos, porque eso es meter un unas cuantas maderitas más una guía y listo aquí dos maderas de 60 por 1,58 al fondo una de 18 por 1,58 también y aquí debajo tenemos ahora no se ve bien tres de guía los ponemos debajo de esta son de pino maciza de 1,8 de un centímetro 8 800 perdón 1,8 nos pareció un buen ancho eh, le echamos barniz en spray para que, aunque no lo parezca queda está bien protegida y pusimos dos, dos gomas de plástico estas ¿eh? son fundas son lo venden en cualquier Leroy Merlin por ejemplo para proteger del agua y que sea antideslizante. deslizante aquí abajo lo pusimos así para por si entra el agua pues que no entre para adentro para ir probando de esta forma no queremos que, que entre aquí están, le pusimos unas cuantas L con tornillos de 4 por 16 milímetros y los de arriba son 4,5 por 60, <coughs> los de aquí le pusimos dos en cada madera eh, de por debajo, perdón dos en cada dos aquí, dos aquí dos allí, dos en cada madera y aquí pusimos 4, 4 en cada madera grande. 4, 4, 4 aquí, 4 allí. En total usamos 4x3, 12, unos 24 tornillos arriba. Y abajo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tornillos. <coughs> no, no, tiene, no tiene mucho, la verdad es muy, muy fácil hacerlo. Es casi Es válido para Toyota Hilux o para mi Mitsubishi L200, porque creo que la parte de atrás del doble cabina, si no me equivoco es igual, no lo sé, la verdad. Y ya está. Y ya... Así queda, por ahora. Más adelante pondremos otro vídeo. Lo más importante era esto, porque estos son los cables de... De cuando puso antigravilla los tuve que quitar porque todavía está un poco húmedo. Y ya los pondremos adelante, pero eso ni nos mostre... no molestaremos en hacer un vídeo ni nada de eso. Lo importante era esto, que era la estructura. Y ya luego a partir de ahí puedes jugar un poco con todo, que bueno cajones, lo suyo es cajones porque es mucho más cómodo, va a poner la cocina y todo, pero pues ahora va a quedar así. Ahí se va enfadada, no. pensando que no voy a subirlo a YouTube, pero sí, sí que lo voy a subir.